Hola, he oído que podría reducir el precio de la matrícula. ¿Es posible eso? Sí, eh, ya sabes que el precio de la matrícula no lo decide la UNED, lo decide el Ministerio. Mi compromiso es negociar con el Ministerio para conseguir que los precios de nuestras matrículas estén en la parte baja de la banda que nos permite el Ministerio de momento. Eh, por supuesto, creo que no... Tiene sentido que hayamos ido subiendo en esa, en esa escala, pero es un problema ligado a la propia financiación de la UNED. Empezando por el principio, es mucho más contrasentido que nuestra financiación dependa en tan gran medida de las matrículas. Por ahí vamos a empezar la negociación. Pero sí, lucharemos por bajar el precio.